Ahora vamos a entrar a otro tópico eh, que es muy contingente a lo que es el sistema de salud pública, porque son cosas que nos vamos a encontrar con eh, eh, cada vez más frecuencia en este país que se está envejeciendo. Eh, nuevamente, la lectura para esta recomendada para esta parte. Eh, y en el día, en esta clase en particular vamos a hablar de dos enfermedades, eh, vamos a hablar un poco de los fundamentos celulares y un poco de los aspectos clínicos también porque es relevante para entenderla y dos enfermedades eh, que, que caen dentro de la ca categoría de enfermedades eh, neurodegenerativas ¿Ya? y dos eh, esas dos enfermedades son la enfermedad de Alzheimer y la enfermedad de Parkinson. La enfermedad de Alzheimer, en realidad el nombre clínico que se le suele denominar uh, ahora es demencia senil del tipo Alzheimer. ¿no? Y eh, en esta primera parte vamos a ver uh, un poco acerca de la descripción clínica, la neuropatología, es decir, cómo se ve la neurona afectadas por esta patología, la fisiopatología, los mecanismos celulares que están detrás de esto <coughs> la, y, y las hipótesis de, de cómo funciona esta enfermedad, eh, los posibles tratamientos digamos, y qué es lo que no sabemos en realidad de esta enfermedad. Eh, una serie de videos eh, recomendados para complementar esta clase los tienen aquí. Y bueno, la primera pregunta que, que yo me haría es eh, ver un poco cuál es la prevalencia de esta, y, y el impacto de esta enfermedad, digamos, en Chile, en el caso del Alzheimer. Y para eso, eh, en realidad a nivel mundial eh, hay fuentes que son bastante interesantes para, para fuentes fuente de información si uno quiere averiguar. Uno de esos... Eh, que yo considero una de las más relevantes es la, la asociación para el Alzheimer norteamericana que es una fundación un poco distinta de lo que ustedes han conocido eh, acá en Chile digamos de fundaciones asociadas a una cierta enfermedad o patología ¿ya? Eh, es una asociación que también financia estudios por un lado estudios clínicos y por el otro lado, financia investigación en ciencia básica. ¿no? Es decir, que es una asociación que maneja muchos recursos porque la investigación en ciencia básica es muy cara. ¿no? Así que eso es algo interesante, como la ciudadanía, en este caso los pacientes o personas eh, digamos eh, eh, relacionadas eh, directo o indirectamente con la enfermedad, aportan a esta fundación, la cual eh, tiene dinero tanto para campañas de información y tanto y para eh, estudios clínicos y así y para ciencia básica. Entonces, si ustedes navegan en este sitio web de la Alzheimer Association, van a encontrar mucha información importante, si quieren conocer de esta patología del sistema nervioso central. Es una de las fuentes mejores que uno puede encontrar porque está... <coughs> Está hecho como con ámbito de difusión, así que las explicaciones son, son sencillas. Ah, y además está en inglés y está en, en español. Eh, ups, ahí está. Entonces, algunos datos y cifras sobre la enfermedad de Alzheimer eh, en el año 2020 en Estados Unidos. Eh, alrededor de 16 millones. A ver, ya, eh, eh, 16 millones de personas en Estados Unidos prestan cuidados no remunerados para personas con enfermedad de Alzheimer u otro tipo de demencia. Aquí no estamos refiriendo obviamente al gran problema que tiene la enfermedad de Alzheimer, que no es, no es como un cáncer en el sentido de que tiene una evolución relativamente rápida, ya sea para curarse o no. En el caso de Alzheimer es una progresión que puede demorar eh, fácilmente una década en desarrollarse a un estado más severo, pero eso va acarreando de que la de que las personas uh, en el entorno familiar cercano tengan que empezar a hacerse cargo de, de estas personas con la enfermedad de Alzheimer y generalmente son eh, personas eh, son mujeres primero que nada y son del del grupo próximo ya sea ya sea la pareja o las hijas digamos de estos enfermos de Alzheimer eh, y, si, y, y si quisiéramos valorizar, digamos, en términos de las horas, en Estados Unidos se paga por hora, no por acá, por jornadas. Eh, eso representaría para ellos acerca de 244 mil millones de dólares de horas dedicadas, no pagadas. ¿ya? Y en, en términos globales, la enfermedad de Alzheimer es la sexta causa principal de muerte en los Estados Unidos. Ojo, que esta es la causa global de muerte, ¿ya? que es distinto que si viéramos como causa de muerte eh, eh, particular, de, por ejemplo, del grupo de adultos mayores. ¿ya? Y eh, más de 5 millones de, estas, de norteamericanos están eh, eh, afectados por esa enfermedad, o sea, es un número muy importante. Y uno de cada tres adultos mayores muere de esta enfermedad de Alzheimer, ¿ya? Y como dice acá, mata más que el cáncer de mama y el cáncer de próstata juntos en Estados Unidos. Ya eh, esto me a saltar. Bueno, entonces, <ríe> eh, ¿qué pasa con aquí? Ah, bueno, aquí esta es una diapo antigua. Debería decir 2019, pero los datos que vamos a ver son 2019. Me, me faltó cambiar esa diapo. Bueno, ¿y qué pasa en Chile? Entonces aquí estamos en el mismo... En el mismo caso que vimos en una clase pasada, bueno, ¿dónde sacamos datos? Entonces nosotros ya conocimos este sitio web, se los presenté, lo, lo usamos ¿ya? para conocer un poco las la causas de muerte. Y lo interesante de este sitio es que se va actualizando en el tiempo. Entonces, esta diapo yo la tenía para comparar en el año 1990 respecto al año 2017. ¿ya? dije, ah, bueno, será cosa de actualizar el dato 2017 y, y para el 2019 punto, pero no, estos datos van cambiando, ellos los van actualizando, entonces ya el, el, el dato de 1990 es distinto al que yo tenía en la diapos anterior. ¿verdad? Entonces estos ya son los datos actualizados a la información disponible en este sitio igual que ustedes saben que es muy útil, lo ocupamos en la clase anterior eh, respecto al Alzheimer. ¿verdad? Entonces, primero veamos en Chile, por allá en, la, en 1990 este, eh, ¿cuál, como dice acá, ¿cuál es el filtro acá que hoy nosotros ocupamos? Primero, Chile. Y mayores muertes, y no, no estamos hablando de incidencia de la enfermedad, estamos hablando de muertes directamente atribuibles a la enfermedad de Alzheimer. Y, y eh, entonces hago, eh, hago esa distinción. ¿ya? Entonces. Eh, Haciendo esos filtros como, usted, como lo aprendimos en una clase pasada, ¿qué es lo que pasa? Que en, en 1990 en la, en las muertes totales eran del, alrededor del 3.43% en esta población de adultos mayores y prácticamente a la fecha de 2019 esto se ha duplicado. En Argentina eh, también ha aumentado bastante, pero no está no se ha duplicado, digamos, pero ha aumentado bastante. Y um, en México sigue una tendencia, que aquí estoy mostrando países grandes de la región, eh, una tendencia más o menos similar a Argentina. Y, um, y resulta que, que Chile, si, si viéramos todos los países de Latinoamérica, eh, aquí no está Brasil, porque los, los datos, en esta base de datos, que uno pensaba, bueno, ¿por qué el profe no puso Brasil? es grande. No, porque no están los datos, ya. Son, más, son más malos para reportar los datos a esta base de, de datos. Ya. Entonces, en el caso de estos tres países grandes, o sea, estos dos países grandes, somos son chiquititos, eh, la prevalencia eh, ha aumentado eh, no al doble como en el caso de Chile. Y, y bueno, pero ¿por qué en Chile es tan alto que estamos eh, Tomando arsénico en el agua, hacer o sea, cualquier cosa exótica, estamos comiendo mucho eh, alimentos procesados. No, el principal problema o el factor de riesgo más importante para el Alzheimer es la edad, ¿ya? Eh, es el envejecimiento. Entonces, el, el problema que tenemos acá es que producto del éxito de nuestro sistema de salud. Ustedes pueden no opinar lo mismo, pero a nivel latinoamericano, el sistema de salud público chileno fue uno de los establecidos eh, más tempranamente en la historia de Latinoamérica. Tempranamente estoy hablando antes de, por ahí por la época del gobierno de Eduardo Frei Montalva, ¿ya? En, que, en que senadores importantes de esa época como Salvador Allende, antes que fuera presidenciable, se juntó con, otro, con otros políticos de la época, Eduardo Frey, pero Aguirre Cerda, y dijeron, oye, tenemos que mejorar esta cosa de la salud, ¿ya? Y generaron el sistema de salud público que conocemos hasta hoy día, que es el más antiguo de Latinoamérica eh, que, y que um, se ha mantenido igual. ¿Y por qué? ¿Cuáles fueron los logros primeros? Eh, está haciendo un poco de historia porque esto es importante para ustedes que trabajan en el ámbito de la salud pública. Ya. Está bien que hemos tenido problemas eh, con el asunto, pero estoy viendo en términos del contexto eh, latinoamericano, y cuáles eran los problemas que se había que enfrentar en esa época, era desnutrición, muerte infantil, entonces Chile desde esa época viene eh, teniendo prioridades eh, a nivel de Estado, ni siquiera a nivel de gobierno, muy importante en el ámbito de la salud, queda mucho por mejorar, por supuesto, pero pero un reflejo de eso, de esa política que se ha mantenido en los años, a pesar de haber tenido una dictadura de por medio, eh, es el tema de la salud pública, y eso ha subido la expectativa de vida de los adultos mayores. Entonces, porque Chile tiene la expectativa más alta de Latinoamérica, eh, a su vez, no es de sorprender que tenga la incidencia de Alzheimer más alta de Latinoamérica. ¿no? Bueno, los aspectos clínicos. Eh, este es un, un esquema en, en, eh, en una escala que se llama el Mini Mental State Examination, que es una, alguna de las escalas clínicas que se utilizan para catalogar los eh, signos, los síntomas de la enfermedad, en este caso Alzheimer. ¿ya? Y este es más o menos un el progreso de la enfermedad de Alzheimer. O sea, llama la atención la escala temporal de esto, de 0 a casi 9-10 años. ¿ya? O sea, es una progresión de enfermedad súper lenta. Y, <coughs> eh, eh, por ejemplo, eh, el, eh, esta, esta primera parte que son... Sin, eh, eh, eh, sin, signos o sea, perdón, síntomas signos y síntomas de tipo cognitivo es decir que la persona empieza a reportar que hay eh, pérdida de, de, de memoria de eventos recientes que no se aguarda lo que hizo ayer y esas cosas que son progresivas, pueden durar perfectamente tres años hasta que empieza a producirse esto que se, que se llama eh, problemas para la el, eh, actividades diarias del día, eh, o sea, para desarrollar una rutina normal durante el día, y aquí ya empieza a necesitar la gente de asistencia. Y bueno, como esto es gringo, ¿ya? aquí en, en esta etapa también eh, dice nursing home placement, ¿ya? porque eh, se acostumbra a la gente vieja, los lo mandan a un, a un lugar ahí donde que, con otra gente de edad, digamos, para que alguien se cuide de ellos. Eh, suele ser la tendencia en Estados Unidos cuando uno tiene plata. Bueno, aquí también pasa, pero hay que tener eh, plata. O, o hemos visto, lamentablemente, en esta época de pandemia, que existe mucha gente que eh, tiene sistemas que no son, en que la calidad de la atención a los abuelitos no es muy buena. Y, y eso hemos conocido bastante en esta época de pandemia. ¿ya? Eh, entonces... Eh, lo que vemos que hasta la situación severa, cuando ya empiezan a aparecer eh, problemas conductuales, por ejemplo, eh, son muchos años. ¿ya? Y durante todo este periodo, un gran parte de estos nueve años hasta que se pueda producir la muerte, va, va a requerir eh, una, eh, personas que estén a su cuidado. Y si uno no tiene los recursos económicos para costear el tener... Eh, en que el, eh, estas personas de edad, eh, familiares, estén en un hogar de anciano bajo la atención de profesionales, habitualmente son las familias las que se hacen eh, cargo. ¿ya? Ahora, eh, en pocos casos, en realidad, la muerte ocurre directamente por la enfermedad. Entonces, <tose> la muerte neuronal en ciertas zonas del cerebro que vamos a ver, eh, finalmente va a producir muertes neuronales tan generalizadas que puede afectar algunos centros en, en neuronales que tienen que ver con funciones esenciales, como por ejemplo el control respiratorio. ¿ya? Y, pero lo que suele pasar eh, es que en realidad, eh, producto de los problemas conductuales, muchas veces, eh, las eh, personas de edad suelen adquirir eh, enfermedades asociadas a esos problemas conductuales. ¿A qué me refiero? Que eh, puede ser que esa persona con algún grado de demencia, ¿ya? Eh, decida que sea, un, eh, que sea bueno un día de invierno sacarse la ropa e ir a caminar desnuda en el patio. ¿Ya? Y eso obviamente va a hacer que pueda hasta contraer una neumonía y puede morir de esa enfermedad. Entonces, a eso me refiero de que los problemas conductuales pueden generar situaciones en las cuales se contraiga una enfermedad de tipo más oportunista eh, producto de esa situación, ¿ya? Así que en realidad el porcentaje de personas que mueren efectivamente por un tipo de deterioro severo, ¿ya? Asociado directamente al Alzheimer eh, es poca y generalmente es la que recibe, ha recibido más cuidados, ¿ya? Ahora... Eh, Podemos clasificar, digamos, el tipo de enfermedad de Alzheimer en dos tipos. En la forma más común, eh, conocida como enfermedad de Alzheimer de aparición tardía o esporádica, es la que ocurre el, en la mayoría de los casos con enfermos de Alzheimer, que aparece es los primeros signos, síntomas alrededor de, lo, después de los 70 años. Y, pero hay una variante, que es la más escasa, que es la enfermedad que se llama de Alzheimer familiar de inicio temprano, que es la más rara y que puede comenzar entre los 30 y 60 años de edad. Y eso está asociado específicamente a mutaciones genéticas bien particulares, que vamos a ver un poco acá, pero su incidencia es muy baja. Creo que es menos del 5%, es sumamente baja la incidencia. Pero la mayoría de, de la enfermedad de Alzheimer se gatilla a las tardías. Y por eso es que estaba, hablaba hace unos minutos del tema de que el envejecimiento es un factor de riesgo para la enfermedad de Alzheimer Entonces, ¿qué es lo que pasa en el cerebro? Vamos a hablar un poco de la neuropatología eh, A su derecha ustedes pueden ver un cerebro post-mortem de eh, enfermedad de Alzheimer y llaman la atención varias cosas uno que hay una atrofia cerebral, es decir, una disminución del volumen de células, ¿ya? ya sea por, generalmente por muerte celular. Entonces la, la cantidad de, de, de células nerviosas disminuye a nivel, en el caso de Alzheimer avanzado, a nivel de todo el cerebro. ¿ya? Y, y consecuentemente con eso hay cosas que se agrandan para ocupar el espacio, como son los ventrículos cerebrales, ¿ya? O, ocupan parte del, del volumen. Eh, la otra normalidad importante que aquí no se, no se ve, lo vamos a ver en un minuto, es que aparece un material de tipo extracelular que placas de amiloide, que es una proteína particular que se acumula de manera extracelular. Y hay otra característica de otro tipo de, prote de conjunto de proteínas que se llaman los ovillos neurofibrilares, pero que son de tipo intracelular, ¿verdad? y que son particularmente una anormalidad del citoesqueleto. <risa> y hay otro tipo de cosas que no es tan evidente, que es un crecimiento eh, anormal de la, los vasos sanguíneos, producto de esta muerte celular, que es una angiopatía, ¿ya? Eh, en distintas zonas del cerebro. Ahora, ¿cómo se ve esto a nivel del... De, de estudio post-mortem de eh, cerebro. ¿ya? Entonces, eh, aquí hay una tensión que tiene principalmente cuerpos celulares y esta es una caricatura para mostrar de que hay, extracelularmente están la acumulación de estas placas de proteína amiloide. Eh, esta es la caricatura, esta es la fotografía real, aquí hay un, una acumulación de proteína extracelular de tipo amiloide, y acá eh, están estos puntos eh, como zonas oscuras, que son los tangles, que son ovillos neurofibrilares, que eh, están concentrados principalmente en el soma, pero también en eh, los axones y la dendrita, que eh, aquí se ve claramente el, el cuerpo celular de la neurona, y si vemos el aumento a la derecha, vemos por ejemplo que aquí se alcanza a ver como unos, unas fibras que pueden ser el axón. Recordemos que este es un corte histológico, por lo tanto, estas fibras que están acá pueden ser axones o dendritas que vienen de una neurona que no está en este plano del corte, puede estar más abajo, más arriba, no salió, pero sí salió su axón una su axón o su dendrita. Aquí hay un cuerpo celular de una neurona, eh, digamos, normal, saludable, y aquí al lado hay una neurona que tiene en su interior esta acumulación de los llamados ovillos neurofibrilares. Y aquí no se ven sus proyecciones, pero por ejemplo acá se insinúa una proyección aquí en la parte apical, acá también se insinúa una proyección, y están todos estos restos, de que son axonodendritas, no podría decirlo acá, de otras neuronas que no están en el plano del corte. Bueno, como eh, aparentemente la idea que existe es que eh, las, eh, estos uh, ov ovillos neurofibrilares, ¿ya? o neurofibrilares tangles, como es en inglés, pueden o no estar correlacionados con estas placas seline, seniles, perdón, que es esta acumulación de proteína amiloide. ¿ya? lo que se ha encontrado en general que en el caso de los ovillos neurofibrilares empieza una acumulación de esto a nivel del hipocampo y del, en humanos, en el hipocampo y la corteza entorrinal y de ahí como que va progresando al resto del cerebro. En cambio, eh, eh, parece ser que la, la, las placas seniles ¿ya? o esta acumulación de proteína amiloide parece estar más o menos eh, distribuido de manera homogénea en, el, en todo el cerebro en la medida que progresa la enfermedad ¿no? entonces aquí hay algo un poco raro, uno podría pensar, tener la idea de que tal vez esta es una fase inicial y esta es una fase ya más tardía y en algún instante se encuentra ¿ya? pero eso no está dilucidado vamos totalmente <coughs> así que eh, se suele hablar en el campo del estudio de la enfermedad neurodegenerativa que existen estas como dos hipótesis que podrían o no estar correlacionadas entre sí. Entonces, vamos a, establecer, a explicar aquí cada una de las dos hipótesis a nivel de la fisiopatología del Alzheimer, como explican. Y podemos digamos decirlo en términos casi religiosos, que están las hipótesis que es de los baptistas de la proteína amiloide eh, o los tautistas de la proteína tau que tiene que ver con los bio bioneurofibrilares vamos a ver a qué nos referimos con eso los, la hipótesis de la proteína amiloide que BAP quiere decir beta amiloide protein ¿ya? es que existe una acumulación de un fragmento de la proteína precursora de amiloide o APP ya que es un trozo particular de proteína amiloide de 42 aminoácidos y conduce a la formación de placas que matan neuronas. ¿ya? Por otro lado, la proteína Tau es una, una proteína Tau que tiene que ver con el ensamblaje del citoesqueleto. ¿ya? Y, y, y aparentemente hay un, una fosforilación anormal de esta proteína Tau que hace que esta estructura de citoesqueleto del de las neuronas no funcione bien y lo que se pierde es el transporte axonal, el transporte entre, de vesículas que hay eh, entre el cuerpo de la neurona y, por ejemplo, las dendritas o el axón, ¿ya? y eso se ve interrumpido y eso va a causar también la muerte de la neurona o la degeneración de la neurona y la pérdida de funcionalidad de esa neurona. Y ups, aquí me queda está, está en, en inglés eh, esto. Pero a, a, aquí están los principales actores en este esquema acerca de la hipótesis de la proteína amiloide. Entonces existe esta proteína que se llama la APP, la proteína precursora de amiloide, que es cortada ¿ya? por una serie de enzimas que en general se llaman secretasas. Aquí está la gamma secretasa, la beta secretasa. ¿ya? Y lo cortan. Eh, eh, eh, eh, ¿Qué función? Bueno, est esta proteína tiene una, como una mala fama, por decirlo así, en el sentido de que se le llama proteína precursora de amiloide, pero una proteína normal. ¿ya? El problema es cuando estas eh, enzimas que se llaman secretasas la cortan en el lugar equivocado. Y una proteína normal que no está muy claro cuáles son todas sus funciones, parece que tiene que ver con el metabolismo de los lípidos, ¿ya? Eh, pero lo que sí se sabe es que cuando se corta mal genera estos fragmentos que se llaman péptidos de tipo beta-amiloide, lo cual tienden a agregarse, tienden a pegarse entre sí y a formar esta estructura como de fibrillas que se empiezan a acumular de manera extracelular. En las condiciones no patológicas esto es cortado de manera normal y existen enzimas que lo procesan. ¿ya? Entonces, eh, algunos de las, eh, a nivel celular, de las cosas que están correlacionadas con la generación de Alzheimer son, por ejemplo, de que hay mutaciones, nuevamente volvemos al tema de las mutaciones aquí, como el cáncer, que pueden hacer que las, estas enzimas secretasas corten no en el lugar donde tengan que cortar esta proteína, sino que la corten dos aminoácidos corridos. Y va hasta esa pequeña diferencia para generar estos fragmentos que son insolubles. Insolubles en el sentido de que no son procesados, no forman la maquinaria que los procesa de manera extracelular, no los puede ocupar y empiezan a acumularse. Entonces aquí hay un nombre, por ejemplo, de los genes que tienen que ver con eh, la gamma secretasa, que es la que está acá, que se llama presenilina 1 y presenilina 2. ¿ya? Mutaciones en esos genes generan eh, Alzheimer. Entonces, esto es una caricatura más, eh, más simplificada de lo que pasa acá. Aquí está la enzima, la, eh, que es, perdón, la enzima, la proteína de tipo extracelular, que es la proteína precursora de amiloide, y tiene sitios de, de corte, los sitios beta, alfa y gamma, y eh, eh, las betas y de corta en el segmento beta y genera este fragmento, el fragmento rojo, verde, azul, ¿ya? Y la gama secretasa, que es la siguiente enzima de esta cascada de enzimas, eh, en el caso de que haga un corte correcto de la, de la proteína precursora de amiloide en, el, en, el, en este segmento beta de acá, ¿ya? genera un segmento de proteína eh, amiloide de eh, 40 aminoácidos, eh, lo que se llama el, el fragmento alfa-beta, alfabeto, perdón de 40 aminoácidos, y que es soluble, que puede ser procesada por los mecanismos extracelulares, pero eh, si um, corta un poquito más allá, en otro sitio de corte, dos aminoácidos más allá, genera este fragmento insoluble, que, es, eh, que no es procesado por enzimas extracelulares que pueden procesar estos fragmentos y se empieza a acumular de esta manera en placas. Por otro lado, ¿cuál es la, la hipótesis Tau? ¿Ya? La proteína Tau, a ver si se ve acá, sí, aquí en este pequeño inserto que hay acá, este es un microtúbulo, recordemos que a lo largo de un axón eh, existe todo un mecanismo de transporte con, con estas estructuras que se llaman microtúbulos, que es una especie como de eh, vía de tránsito de vesículas que transportan o neurotransmisores o transportan sustancias de una parte a otra de la célula, a, tra a, a través de un complejo de, que se llama de dineína quinesina, ¿verdad? y ese complejo interactúa con la proteína tau, que tiene que ver con armar esta estructura de microtúbulos, y es una enzima la, la proteína tau. Y bueno, eh, ¿qué pasa? Que hay algunas mutaciones que afectan a la proteína tau, y se genera una forma que se llama una forma hiperfosforilada, esas mutaciones tienen que ver con un, eh, con un gen, nuevamente una mutación, eh, con un gen que se llama el MAPS-T, que es eh, gen de la eh, proteína tau asociada a microtúbulos. Y mutaciones en este gen hacen que la, las propiedades de fosforilación que tenga la proteína tau eh, hacen que se afecte el ensamblaje de estos, de estos microtúbulos y como se ve, eh, como se ve en este caso, la estructura de la estatal que dice que aquí está hiperfosforilada, ¿ya? Eh, hace de que se desensamble esta estructura de transporte al interior de la, de la, eh, de la neurona, ¿ya? al interior del citoesqueleto de la neurona. Por lo tanto, la, el, la neurona va a dejar de desempeñar su función, de, va a dejar de, de transmitir impulso nervioso porque no va a tener, eh, digamos, producción de, de neurotransmisores ya y se va a degenerar esa neurona. Entonces, eh, ¿por qué digo que estas son hipótesis respecto... Recordemos que una hipótesis es una explicación que necesita ser probada, digamos. Y, y hay ciertos desafíos que... Que esta, digamos, hipótesis están, o sea, no, no desafío. esta hipótesis son desafiadas por algunas evidencias. Por ejemplo, eh, hay algunas evidencias que muestran que la acumulación precisamente de proteína amiloide no necesariamente está asociada con deterioro cognitivo en los pacientes. ¿ya? Porque hay personas que tienen una gran cantidad de, de deterioro cognitivo eh, perdón, que no tienen deterioro cognitivo y tienen una gran acumulación de estas placas en el cerebro, ¿no? entonces existe esa, eh, esa evidencia eh, uno podría pensar de que con inmunoterapia, es decir que uno podría usar un anticuerpo específico para las proteínas, esta amiloide que, eh, que se una a eso y eso sea una señal de reconocimiento para que sea removido por el sistema inmune del organismo eso podría mejorar eh, eh, que era una mejora cognitiva en los pacientes y eso eh, eso se ha intentado y los resultados en, re en realidad no han sido muy decidores ¿no? eh, eh, que es uno de los primeros tipos de terapias que se, que, que se pensó desde el punto de vista biotecnológico, por decirlo así de que bueno, si tenemos esta proteína normal, saquémosla del sistema y una manera de sacarlo es marcarla con el sistema inmune Generar un, un anticuerpo que se una a eso y sea reconocido como una señal dañina y eso que tiene una respuesta inmune que la remueva. Se intentó eso y en realidad no ha sido muy exitoso. Eso. Aquí le, los enredos, hay que decir los ovillos. Eh, por otro lado, se correlacionan fuertemente con el deterioro cognitivo y con la pérdida de neuronas y de sinapsis. Y sin embargo, existen. Eh, tipo de, llamémoslos, tautologías, ¿ya? o sea, patologías en base a proteína tau, eh, que pueden causar lo que se llama demencia frontotemporal, pero no eh, el Alzheimer, porque la característica principal del Alzheimer es la pérdida de la memoria a corto plazo, y eso se debe a que el primera, la primera estructura que se ve afectada por la enfermedad de Alzheimer es eh, una estructura eh, subcortical, <coughs> no, perdón, no subcortical, una estructura de la corteza que se llama, bueno, en realidad sí es subcortical, que se llama el hipocampo, que tiene que ver con la consolidación de la memoria. ¿ya? Para ustedes que, los que sean cinéfilos y han visto una película antigua que se llama Memento, ¿ya? Eh, era una persona que tenía daño precisamente en el hipocampo y era imposible para esa persona. Esa persona eh, tenía recuerdos de antes del evento que le, le produjo ese daño a la zona del hipocampo. Eh, no había perdido habilidades que son adquiridas tempranas, como el lenguaje. ¿ya? Pero tenía dificultad en recordar los eventos recientes. Entonces, eso es lo que pasa en el fenotipo, perdón, en la, eh, las características clínicas de los enfermos de Alzheimer que tienen dificultad para recordar los eventos siguientes. Y cuando se avanza en una etapa eh, eh, más eh, eh, eh, progresiva de la neurodegeneración, ya empiezan a afectarse en la memoria de corto, de largo plazo. Entonces, en la memoria al principio... Se afecta la memoria de corto plazo porque se afecta esta estructura que se llama hipocampo, pero a fin de cuentas va a afectar esta otra eh, memoria de largo plazo. Entonces hay mut ciertas mutaciones, que algunas de ellas las mencioné, eh, que son factores de riesgo para eh, la enfermedad de Alzheimer. Curiosamente eh, eh, hay algunas asociadas al cromosoma 21, por ejemplo, del síndrome de Down, que no es raro encontrar eh, con personas con síndrome de Down Que desarrollan acumulación de placas amiloides No necesariamente relacionados con, eh, con deterioros cognitivos eh, Propios del Alzheimer Digamos, Sabemos que es una condición que hay eh, un deterioro cognitivo ¿ya? Eh, O más bien habilidades eh, inferiores cognitivas Respecto a la condición normal de este tipo de personas pero aparentemente el, esta acumulación de placa amiloide no necesariamente va a generar una patología tipo Alzheimer. ¿ya? Hay otra, eh, eh, hay otro tipo de eh, mutaciones que tienen que ver con esta proteína, que un transportador que tiene que ver con el metabolismo de los. Eh, a ver, creo que está puesto ahí. Sí, con el metabolismo de los eh, lípidos que es el ApoE4, ¿ya? Y lo que esa mutación hace es que aumenta la densidad de las placas, ¿ya? Y como lo había mencionado, están eh, eh, mutaciones que son específicas de las secretasas, ¿ya? Como esta que están aquí, que va a aumentar la producción de estas placas de amiloides. ¿Ya? Y aquí está la, el caso de la mutación ApoE, ¿ya? Que e, interesantemente, en, eh, parece variar según la población. ¿ya? Entonces, la mutación de tipo, una denominación de tipo de la variante Apoe de tipo, eh, a ver cuál es, la tipo E3, cuando se, pre, es, se presenta en población de tipo caucásica, ¿ya? Eh, la frecuencia de Alzheimer aumenta. ¿ya? O sea, es una especie de predictor de que hay eh, eh, puede haber Alzheimer con gente con esa mutación con un, cerca de 60% pero esas mutaciones son de baja frecuencia en la población en general, ¿ya? pero una vez que se detecta esa mutación, es como predictor de que puedes tener Alzheimer ¿ya? Y, esa, y la proteína ApoE pues, tiene que ver con eh, eh, metabolismo de de, de de lípido en general y también tiene que ver con eh, el metabolismo de las placas de amiloides, de la remoción de estas placas de amiloides. Entonces obviamente si hay un fallo en, el, en esta proteína que remueve el amiloide va a inducir mayor acumulación de proteína amiloide. Eh, por suerte para los que somos investigadores del área de la neurociencia existen modelos animales de Alzheimer, algunos de esos me ha tocado trabajar en persona. Un cierto modelo de Alzheimer A ver, no sé si aquí. Claro, por ejemplo, un modelo más conocido Relativamente reciente Que es el modelo 5X FAD eh, Que contiene Varias mutaciones Es como una especie de, de, de Modelo que, que contiene principalmente Mutaciones eh, De las presinilinas ¿sí? Las contiene varias de ellas Entonces una especie de modelo animal que permite estudiar cómo se desarrolla, desarrolla la enfermedad y de cómo funciona el circuito. ¿ya? Pero también, eh, curiosamente, aquí en Chile, y eso no se sabía hasta hace muy, muy poco tiempo, tenemos modelos naturales de Alzheimer. ¿ya? Y este es un ratoncito que es muy particular de Chile, de la zona central, que es, es un ratón que es eh, curioso, de la zona aquí de matorral esclerófilo, que se llama, es decir, Zona central, eh, para la gente que sea como no sé, talagante, melipilla, alguna, ya han andado por los cerros por ahí, seguramente se la han encontrado, que es un ratón diurno, ¿ya? que fenotípicamente parece como una especie de raton, rat, ratita canguro, digamos, porque anda como asaltito. Vive en colonias, eh, eh, colonias que son un matriarcado, ¿ya? curiosamente, y son. Eh, son ratones, ratones diurnos. Y resulta que tienen varias características. Uno, que son diurnos, lo cual es raro. Y lo otro, que son longevos. ¿ya? Viven varios años. Un ratón de, de laboratorio, al cabo de un año, ya, es un ratón muy senil. ¿ya? Eh, no se espera que viva mucho más que eso. En cambio, estos ratones pueden vivir dos, tres años, sin ningún problema. Son ratones seniles. Y lo interesante es que estos ratones Desarrollan de manera natural eh, placas de amiloides. ¿Qué eh, quiere decir que estos ratones desarrollan Alzheimer? Mm, no está claro. ¿ya? Eh, sería un caso de desarrollo natural de placas de amiloides, pero no necesariamente que signifique demencia senil en el caso de estos ratones. Pero han llamado la atención y hay algunos grupos, aquí hay un grupo que es de la. Eh, de la Católica, eh, junto con gente de Valparaíso que ha estado estudiando esto, estos ratones. ya Y de hecho, si uno se va a estos sitios web especializados en Alzheimer, es recomendado como un modelo de estudio. ¿ya? Estos ratoncitos chilenos. Estos ratoncitos chilenos, por casualidad, dan una cierta contribución al estudio de la enfermedad de Alzheimer porque desarrollan naturalmente estas placas de amiloides. Bueno, como ustedes ya sabrán, no hay tratamientos para el Alzheimer, no hay cura para eso, pero básicamente los tratamientos que hay tienen que ver por mejorar la, la función de la sinapsis glutamatérgica, la cual hemos visto, y una manera de, de mejorar la, <coughs> la función de la sinapsis glutamatérgica es eh, aumentando eh, la cantidad de acetilcolina, que son neuromoduladores positivos de la sinapsis glutamatérgica, es decir, ayudan a que las sinapsis glutamatérgicas funcionen más, ¿ya? se activen más. Y, entonces, y la una manera de hacerlo es con inhibidores, inhibidores de la acetilcolinesterasa, la enzima que degrada la acetilcolina. Eso, por supuesto, como no es específico para esa zona particular que está afectada. Tiene muchos efectos secundarios, aquí eh, pueden ver que hay muchos efectos secundarios relacionados con, con la farmacoterapia del Alzheimer. Eh, otra cosa es que se ha mostrado respecto al Alzheimer que ayuda mucho al tener una, eh, una actividad eh, cognitiva activa. Lo interesante de eso es que eso no significa necesariamente que uno tenga que andar leyendo todos los días, por ejemplo, sino que, por ejemplo, un factor muy importante para mantener tu cerebro activo, es la vía social. Nosotros somos animales sociales, necesitamos el contacto. ¿ya? Entonces, ¿se ha visto que en aquellos adultos mayores que mantienen una vía social activa, la prevalencia de Alzheimer es menor. Y otra cosa, otro grupo de donde la prevalencia de Alzheimer es menor, pero lo cual no recomiendo, es los, aquellos, eh, aquellos eh, eh, personas que son fumadores. ¿Por qué? Porque la nicotina es un, eh, un agonista de receptores eh, de acetilcolina, entonces como que es mejora la función, ejerce el mismo efecto de la acetilcolina. Eh, no lo recomiendo porque obviamente la probabilidad de desarrollar cáncer al pulmón o todo tipo de afecciones pulmonares es súper alta. ¿ya? ¿Ya? Eh, pero bueno... Eh, la gente que, que es fumadora en Pernia eh, tiene menos prevalencia de Alzheimer, pero se puede morir de cáncer pulmonar. Bueno, eso sería respecto a la demencia de tipo senil o del tipo Alzheimer.